Vamos a un nuevo reconocimiento, distinción, mención especial internacional. Desde Colombia, la comunicadora Lorena Rivera Soto para esta presentación. Lorena, bienvenida. Hola, buenas noches. Soy Lorena Rivera Soto. Un placer, Guillermo, acompañarte. Y vengo aquí a presentar una mención especial en distinciones RSC Internacional. Y atención... Atención, esta nueva mención, distinción RCC especial internacional, es para Autismo Burgos, España, por su cápsula Merchandising 100% solidario junto a Fundación Burgos Club de Fútbol. Más proyecto Idea. La asociación es una entidad sin fines de lucro, promovida por familiares de personas con trastornos del espectro del autismo. Fue declarada entidad de utilidad pública en 1999 y certificada en calidad según la norma ISO 9001 y desde 2002 en todos sus centros y servicios. Sus cuentas son auditadas externamente. Allí voy con mis queridos amigos en Burgos, en España. Cintia tiene 24 años. Vino desde Francia hace seis meses para hacer un poco más fácil el día a día de personas con autismo. Intentamos a, a hablar uh, con palabras o con signos o con pictogramas. Es su primera experiencia como voluntaria y escoger este colectivo la ha hecho concienciarse con este trastorno. He aprendido qué es el autismo y... Ahora puedo uh, sensibilizar a uh, mi familia, mis amigos y la gente sobre el, el autismo. Buenas noches desde Autismo Burgos, España y muchísimas gracias. Lo primero, queremos agradecer de manera muy especial a RSC Comunicativa y a Guillermo Petruccelli el reconocimiento y la mención que nos ofrecen. Para Autismo Burgos es una alegría además saber que detrás de este reconocimiento está Candela Blanco, que es una persona que a través de la Fundación Burgos Club de Fútbol está colaborando en muchísimas iniciativas, todas ellas muy ilusionantes. Para nosotros también es una gran alegría que el premio o la mención nos llegue desde Argentina, puesto que es un país con el que estamos desarrollando durante muchísimos años muchos proyectos a nivel técnico y con los que ya mantenemos unas relaciones personales muy intensas. También, por otro lado, el recibir ahora en estos momentos en los que la pandemia en Autismo Burgos está cobrando una fuerza inusual, pues es una alegría el poder parar un poquito, dejar ese tema olvidado y centrarnos en recibir un agradecimiento, una mención y luego también en poder daros las gracias. Desde Autismo Burgos solo nos queda daros las gracias, esperaros con las puertas abiertas y enviaros un fuerte abrazo. Muchas gracias. Qué lindo, Javier. Muchísimas gracias. ¿eh? Desde ya un abrazo enorme eh, para toda la gente de Burgos, para los burgaleses. He tenido la posibilidad de estar en el inicio de este año. ¿Qué ciudad? Patrimonio. Este, de la humanidad, con esa catedral magnífica, con esa gente, con esa riqueza eh, gastronómica y con un corazón que espero realmente podamos unir en breve. Así que un abrazo muy, pero muy especial. Y por supuesto además también para toda la gente de la Fundación Muro Club de Fútbol eh, con un trabajo magnífico de argentinos haciendo cosas realmente por eh, entidades que tanto, tanto lo necesitan.